Buenas noches a la primera Trivia Ultimate Soy su conductor Alonso. Alonso. Estamos acá con el resto de Fantastic Five Van a estar contestando las preguntas Y el ganador se llevará El disco de Patrick Una respuesta vale a un niño Pero si respondes para él El resto ¡Sancha, Empezamos con la pintación de Los jugadores en la línea no pueden dar consejos sobre las jugadas o llamados a no ser que se les consulte. Verdadero falta. <risa> ¡Excelente ¡Cansa, ¡Pero No voy a perder. Segunda pregunta. Si dos jugadores de equipos opuestos atrapan el disco al mismo tiempo se devuelvan a la un ¡No! No, la no, no, no, No dijiste las reglas. Yo también la sé. Ya la sé. No sabes la respuesta. No sabes, ni siquiera me dejó Bueno, sí, ¿verdad? Claro, no sabes lo que dije, no sí, se acuerda. No, que diga, que diga. ¿Verdadero o falso, Maximiliano? <ríe> si sí, se lo al atacante, verdadero. <ríe> ¿Pero cómo? <no. ríe> <ríe> <No. ríe> ¿Falso? <ríe> <ríe> yo dije: si dos jugadores de equipos opuestos atrapan el disco al mismo tiempo, se devuelve al lanzador. <ríe> <ríe> <ríe> Para, para, se puede, se puede apretar antes de.. No, la no. no, la... <risa> no. Yo tengo que decir verdadero o falso antes que de decir. que otra regla. No. No. Una inflexión de marcaje puede ser llamada por cualquier jugador del equipo puesto, ¿verdad? No, no, no, no vale. Verdadero o falso señora por la Falso. ¡Bien! ¡Un punto para Maite! Cuarta pregunta todo Yo no voy a, a Son solo 20 preguntas, chicos <risa> Sol Andeo tiempo uno. No, <risa> no, no, no. no, vale, agarrar sí, dale. Va dale. menos uno <risa> <risa> Cuarta pregunta Un pique llamado mientras el disco está en el aire y el atacante se le cae el disco Si el atacante piensa que el llamado afecta a la jugada, el disco vuelve verdadero ganadero oh. ay, Te oh, dije que oh, volví no Falso Tiene que atrapar el disco porque la jugada continúa cero pero te vas a hacer. Ay ah, no Mike te va ganando en este momento Está mal Tengo que quedarme Ah pero eso es lo que estás ¿Cuándo vas a ganar? Me quedo y vas a disfrutar Cinco, la pregunta es cinco Un pick puede ser llamado por cualquier defensor que no pueda avanzar o llegar hacia el disco no, Sin importar dónde está su marca Falso Igual tipo no, O sea, yo no toqué Oye, ya <risa> <Uno>. <risa> Bien, buen espíritu, Maximiliano, pero más de la respuesta. Pregunta <risa> número 6. Si no pensás que un llamado fue correcto, podés retractarte, verdadero o falso. Bien, yeah, a... a... Pregunta, Pregunta a... número 7. Hacer una jugada al disco es una excusa válida para iniciar contacto con otro por <risa> Le no, no, la voy a dar el turno a Juan José porque no tenía miedo a la maldita respuesta. ¡Falso! Bien, Juan José! Uno, uno, uno. ¡Me que <risa> Pregunta número 8. Un disco rodando puede ser solo parado por la ofensa, ¿verdad? o falso? No, era no, no, no, vale, No, le tenía la mano arriba, no, ¿no? Ah, pero llegué. Dijo, ¿verdad? ¿Falso? ¿Pero qué? No, dijo, ¿verdad? Max, ya ya de que el ¿Falso? Estaba acá. Maxi, ya tienes la los dos Falso, creo que no. ¡Bien! Uno, Maximiliano. Pregunta número 9 Si una marca está en posición ilegal Y hay contacto sin intención entre el lanzador y su marca Es una falta del marcador ¿Verdad o falso? De verdad, de verdad. Yo me marí. Yo de verdadera. De Bien Te felicitaciones de verdad, dos puntos Escuchen Su pregunta muy atentamente O sea, pulga todo el botón Segunda, número diez. Pregunta número eh, 10. Pregunta. Me puedo retaltar, tipo si llegué antes. Una vez toca el botón, tiene responder. <risa> el marcador llama a Travel mientras el lanzador hace un pase, pero al receptor se le cae. Para no, disco, no! ¿verdad? No! Déjeme terminar. La, para la próxima penalización. Si el receptor siente que la, el llamado afecta la jugada del disco, vuelve al lanzar. ¿verdad? Max! Maxi vuelve a cero Y se pone en carrera Pregunta número 11 Aunque el contacto no sea intencional Se puede considerar falta Verdadero o falso No se acuerda la pregunta <risa> <risa> Pregunta número 12 Si el inicio del partido que se ignoran travels diminutos. Uh. Es aceptable que cuando el partido esté más tenso o te llevas a llamarlo ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Falso! 3 puntos! ¡No! no sí, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué pasa con la praga? ¿Qué pasa con la 3, 2, 1, 0 ¡Mira! Pregunta número 13 no, Si un defensor usa su gorro para bloquear un disco ¿Está permitido? la 3 puntos oh, no vale. Ay, Respondela. Si es más fácil fácil Ya hace tiempo Pregunta número 14 Nos acercamos al final y Maxi no ha sumado más de cero. Un jugador de ofensa atrapa al Pur fuera de los límites Este aún puede pedir bris pero era Ay. No. Ay. Ay. agarró poco, No, no, Ay Me agarró el poco sí. La escuchó? Me un son re fáciles Son re fáciles El Brick El Brick A Una vez al atrapa el disco, tiene que salir jugando Pregunta número 15 Después de un pull, un jugador de la ofensa Debe moverse a un ritmo continuo o rápido Hacia el disco y establecer un pivote ¿Verdad Rafael? Maximiliano! ¡Suba un punto Maximiliano! ¡Wow! la cámara. Pregunta número 16 Depende solamente de la defensa y de hacer un esfuerzo razonable para evitar los picks, ¿verdad? Bien, Mate, cuatro puntos. Ya, ya. <risas> ¿Qué ¿Qué sí, número 17 Un jugador hijo dentro de los límites, pero no puede detenerse y este sigue hacia la zona del gol. Parado, ¿no? Este no. debe establecer su pivot en el lugar más cercano a la línea de Anderson, ¿verdad? Ah, yo por acá, yo me metí por no vale, no vale. ¿Qué vamos a pasar? Qué corrupción. Pero la próxima penalización, la próxima es penalización. ¿Le sigue estando terminado? ¿Es verdadero o falso? Pregunta número 18, me llegaron y paso. Muy bien. ¿Vale tu puesto? Paso. Gracias. ¿Cuánto? Tu chasis Se han reducido. 18, pregunta 18. Las líneas son parte de la zona de juego, ¿verdadero o fal falso? Falso. Y yo, no. <risa> Joco, ¿vas a hacer así. No, no, no. ¿Verdadero o falso, por Falso. Ahora sí. Mira la tijera. El se queda en el punto. A, a uno. A uno. <risa> Maximiliano va a tres puntos, quedan dos preguntas. Pregunta 19, si el lanzador llama a una infracción por reiteración de doble marca y luego intenta hacer un pase pero resulta en un turnover, el disco debe regresar al lanzador. ¡Bien! 5 puntos. ¿Estoy los 5 puntos? A todo nada. Dale. A todo nada. Igual no es, Roger? No, nada. no es todo. Empate. A todo nada. Pregunta número 20. Para reiniciar una jugada después de que se paró el juego, si el lanzador tiene una marca al menos a 3 metros, el defensor deberá tocar el disco para dar reinicio a la jugada. falso? Te ¡Esperé! Vamos a hacer la vuelta. ¡No! Verlo, me Vamos a hacer la vuelta. ¡Vamos atrás para todos! No, nada, no, se cago. ¡Costaza, trapa! ¡Costaza, marca! Sí, voy atrás? verlo hoy. Gracias, señor. ¡Costaza, marca! qué El premio para Constanza, que vino con pocas expectativas para trivia última ¡Gana el disco de plata! ¡Vaya aplausos! <risa> ah. <risa> <risa> ¡Felicitaciones! Y nos vemos en la próxima edición de... ...Trivia con Fantastic Fact <risa> Bueno, después de la pausa, estamos acá con el Maximiliano Decime, estabas ahí, tres puntos, a la par con constanza tenías la chance de ganarlo, ¿no? Tenías la chance de todo ganar. ¿Qué pasó al final? Y desde el principio fue una mala pasada, esos dos puntos negativos que conseguí al principio y se dieron forzados en todo el partido. Muy difícil. Es complicado, sí, sí, sí. Pero la, vamos, a, vamos a la realidad. La última pregunta, ¿la sabías? Sí, creo que sí. Creo que hubo oh, unos movimientos de manos ahí medio raros. Yo estaba esperando el verdadero momento y, verdad, acepto la derrota una persona justa, buen espíritu de juego, vamos con el próximo participante. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué va a no. Estamos hablando con nuestro participante, Juanjo, de lo veo resignado, lo veo resignado. Eh, Tenías la chance al final, a todo nada, la respondías bien, ibas a la final con Maite, ¿qué pasó? Ustedes saben que pasó el chorro. <risa> que Coty y Coty, nada. Yo sabía estar Y si se vean a no play como yo. Así está el grupo. Seguro que se vean respuesta? respuesta. No se nos juega un putazo nada más. Solo mucho. En toda la organización. Bueno, vamos para el próximo partido. Bueno, estamos acá con eh, Maite María Cuadrado. Mandame, ¿qué se siente saber que... Tenías los puntos, estabas ahí en el final, eras vos la, la, la anfitriona para salir campeona, eras vos, eras vos la campeona, y al final no llegaste a tiempo. Sí, la verdad no, ahí eso, un cambio de reglas hubo que no me favoreció para nada eh, los 5 puntos. A mí no me servía terminar con 10 puntos, era como muy sobrado, pero bueno, está. Bueno, pero tuviste una ocasión formidable. Seguramente para la próxima vas a tener mejores chances de ganar y vas a ganar un mejor trofeo porque es te... eh, Así que nada, eh, ojalá nos veamos próximamente en la próxima trivia. Vamos para el próximo participante. Decís eso porque lo gané yo. Porque si no lo ganaba yo decía, oh, termino con el disco de plata. No, ahora lo la... va a decir. Ah, al... el, problema, el problema es que ah, el, es? El, disco, el disco de plata era para Maxi y la batalla de todo <risa> <risa> ese, ese, ese, okay. bueno, ese es el tema bueno estamos acá con la campeona ella fue la mejor ella fue la mejor hoy en día sí sí sí por eso se llevó el, el grandísimo frisbee de plata cuando nos qué sentís el primer trigo de última y, y salís campeona yo la verdad te juro no me lo esperaba yo dije va acá yo tampoco. con con con gente tan, tan... con tanta experiencia, con Maxi, con Juan, con Maite. Nunca hubiera sabido que los voy a superar tanto, la verdad sinceramente Y yo decía, acá, o sea, voy a perder, voy a perder. De repente me metieron esos 5 puntos y dije, es mi chance. Y ahí, la humildad crece. Si a veces hasta el último momento no sabes qué va a pasar. Y te sorprende, la vida te sorprende. Así que nada, disfruta el frisbee, no lo uses porque es un trofeo. Disfrútalo. Este, disfrutalo.